Bienvenidos a la sexta edición de Delirios y Babeos. Hoy para hablar de la novela Demons Omega. Empezamos. Y es que hace, hace poco, hace unas semanas, la editorial Applehead Team ha publicado esta novela, Demons Omega escrita por Pablo, Pablo Naranjo Pablo Naranjo es un escritor natural de, de Sabadeira, aunque vive en Sevilla al menos es lo que pone en la, en la biografía del libro que ha escrito esta, esta curiosa novela que como han puesto en la portada, Lamberto Baba presenta, que se basa en, en un tratamiento que hizo Lamberto Baba de, de una posible Demons 3 que nunca se publicó. Si os acordáis, que os lo dejaré por aquí en algún punto de la... El, el programa número 14 de Fangofan lo dedicamos a, a la saga Demons, y en aquel programa, el, eh, en la última parte hablábamos de las secuelas bastardas que tuvo Demons 1 y 2. Entre ellas, el, la película El engendro del diablo, eh, dirigida por Michelle Suave. Aquella El engendro del diablo, la chiesa de Church en inglés, eh, en algunos países también se se publicó como, o sea, se editó como Demons 3. Y es lo más cerca que estuvieron de, de hacer un auténtico Demon's De hecho, aquella película, El engendro del diablo, tenía, participaba en el guión Lamberto Baa, porque fue una idea inicial de hacer un Demon's en una iglesia, aunque la película acabó siendo otra cosa. Por lo que se comentaba en el libro, escrito por Pedro José Tena, también de Applehead Team, Demons, La pesadilla retorna, en ese libro que también hablamos en el especial de DEMONS sobre él, Pedro José Tena comentaba que, que un verdadero DEMONS 3 nunca se hizo por un tema de, de derechos, porque los dueños de la franquicia DEMONS en el cine son la productora Titanus y no Darío Argento ni, ni Lamberto Obama. Entonces, todos estos años, aunque han intentado sacar adelante una tercera película, pues ahora la cosa está un poco complicada. El caso es que efectivamente ha habido varias veces o varios intentos de hacer este Demons El engendro del diablo fue una, que acabó siendo una película independiente. Luego se habló también de un Demons que ocurría en un avión y terminaban en una isla, en un volcán, que también estuvo cerca de producirse. Y hace unos años estuvo muy cerca de hacerse un Demons que se llamó Demons 3D, con, con la idea que ha terminado siendo esta novela. Que ha escrito efectivamente el amigo Pedro. o sea, Pablo, Pablo Naranjo. Eh, en esta ocasión, este. Demons Omega, que sale de, de un tratamiento de, de una idea de, de Lamberto Baba. Eh, conecta la película Demons 1 con. con esta historia directamente, ¿no? Eh, es una secuela directa, dijéramos, de. De Demons 1 más que, que otra historia independiente aparte como podría haber sido Demons 2. O si El engendro del diablo hubiera sido una parte, o hubiera sido parte de la saga Demons. Aquí la historia, si leéis la novela, la novela se lee en, en un, se lee en dos patadas. Yo ya es la, es la segunda vez que la estoy leyendo. Me, me la leí, me, la, la novela se, se lee muy, muy, muy, muy, muy rápido. Es una novelita, es eso. 200 y pico páginas eh. un texto está muy bien escrita o sea eh. yo pensaba y esto me ha sorprendido para bien que iba a ser más eh, la traslación de un guión cinematográfico a un libro y no no la verdad es que eh, la novela se encarga ya sola de crear su propia mitología eh, al menos ampliar no eh, si vosotros veis Demons 1 y 2 la verdad es que da la sensación de que queda un universo muy grande por, por seguir explorando, ¿no? Y, y esta novela lo que mola es que, es que precisamente lo que hace es escarbar, siendo una idea muy interesante para, para un Demons 3. En este caso nos cuentan, eh, 35 años después de lo que vimos en Demons, eh, qué ha pasado con el mundo, ¿no? qué pasó en esa noche y cómo lo han cómo lo ha superado la humanidad ¿no? y cómo ha seguido el mundo adelante... Y en este caso, eh, a un grupo de varios desconocidos, entre 150 desconocidos, les llega como una invitación a una fiesta en una isla al norte de al norte de Alemania. Una isla y cuando llegan allí, pues evidentemente comienza una nueva pesadilla de demonios y tal. El tema claro está ese en, en el por qué ocurre, en el por qué... Bueno, la, la, tiene un misterio, tiene... O sea, aquí Pablo Naranjo le ha dado bastante sentido a, a la historia, ¿no? Eh, le ha dado un propósito. Aquí por fin sabemos, o, o al menos en el texto, se intenta dilucidar el por qué vienen los demonios, eh, qué son, como son, eh, cuántas veces ha ocurrido, el por qué. Eh, más luego amplía, vuelvo a decir, esa mitología, ¿no? Eh, Cosas que en Demons 1 y 2 veíamos que, que no tenían sentido, como por ejemplo las criaturas, ¿no? En Demons 1, cuando muere Kathy, la, la amiga de la protagonista, ¿no? Y le sale un demonio de, de la espalda. O, o en Demons 2, eh, el bichito que sale parecido a un gremlin de, del cuerpo del niño demonio, ¿no? Eh, esa clase de cosas. El por qué parece haber un demonio siempre más inteligente que otros, ¿no? Eh, Rosemary en Demons 1 y Sally en Demons 2, eh, le da nombre o sea, a la transformación, ¿no? A cuando... A mí me ha gustado mucho una cosa que, que hace Pedro Naranjo, ¿no? Que, que a lo que vivimos en Demons 1 lo llama la noche oscura porque... Más o menos da a entender de que fue algo que más o menos ocurrió a nivel global a la vez, ¿no? Mientras ocurría lo que vemos en DEMONS, estaba pasando en, en varios lugares en el mundo. Y eso lo llama la noche oscura y la transformación en un demonio lo llama el velo, ¿no? romper el, Cuando los demonios rompen el velo, ¿no? Que, que era algo que veíamos bastante literal en DEMONS 2 cuando el demonio salía de, de la pantalla del televisor que, que rompía una tela, ¿no? Aparecía de ese mundo de la televisión o aparecía en la realidad, ¿no? Entonces, romper el velo mmm, viene a ser cuando los demonios llegan a la Tierra, ¿no? Eh, que aquí, bueno, los protagonistas, y por lo que ha pasado con los años atrás y tal, no saben muy bien si es un virus, si es una enfermedad. Eh. Desde luego... Eh, Efectivamente, es como en las películas, es algo completamente sobrenatural. Da explicación, a mí una cosa que me ha gustado mucho, que es muy interesante, da muy buena explicación a lo que es la, la máscara de hierro que se pone Rosemary en el principio de Demons, que la transforma en, en el primer demonio. vamos que si sois si sois fans de, de Demons, y entiendo que si estáis en este delirios si y es porque sois un fans muy fans de Demons y Demons 2, y probablemente habéis leído ese demon, ese ensayo de, de demos de Pedro José Tena, ¿no? De la pesadilla retorna de Apple Team. Y, y seguramente, que estaréis pensando, os habréis comprado ya la novela de Monso ¿no? Eh, una novela muy chula, novela. Además, es, es como. O sea, una cosa que también mola. Y eso podría restarle puntos. Sin embargo, para mí no, ¿eh? Podría restarle puntos que Pablo Naranjo es un fan, un fan como yo, ¿no? Eh, o sea. ¿a qué fan no le gustaría? ¿a qué fan que nos gusta un poco esto? Eh, no, no hemos soñado con, con que nos dejaran escribir nuestro propio Demons, ¿no? Y, y este es un sueño que ha cumplido Pablo, ¿no? El escribir su propio. su propio Demons, ¿no? eh, Inventándose. Nuevas criaturas, nuevas maneras de poseer, nuevas maneras de matar, nuevas maneras de sobrevivir, de enfrentarse a esa situación, ¿no? ¿Cómo te contagias? ¿Cómo no te contagias? ¿Cómo...? Todas esas cosas, ¿no? Eh, el que es un valiente de golpe se revela como un cobarde, el que es un cobarde como un valiente, el que sabías que es un mezquino es más mezquino, el que... Todas esas cosas, ¿no? Además de, de la sorprendente conexión que va haciendo con la película original. De hecho... Yo a Palma Naranjo le, le escribo bastante en, en Twitter, porque es un tío, muy, un tío muy majete. Y le voy dando el coñazo y siempre le digo, eh, yo a este personaje me lo imagino como tal actor, a esta como tal actriz. Quiero decir, una cosa que tiene muy chula es que no es difícil, mientras vas leyendo el libro, imaginarte a, a Bobby Rhodes otra vez en un personaje, imaginarte a Urbano Barberini, a Asia Argento, a a los actores habituales de la saga Demons o de las producciones y películas de Darío Argento, ¿no? Más luego probablemente actores, o sea, este libro está escrito en 2020-2021 ¿no? y publicado en 2022. Más luego imaginarte actores eh, modernos. Además, una cosa que a mí me ha sorprendido muy para bien es que no es difícil imaginarte este libro como una película una coproducción hispano-italo-alemana, yo qué sé. Eh, con un dinerito, o sea, una película. Para hacer esto bien. Para llevar este, este librito al, al cine. Se necesita. Se necesitaría un presupuesto. interesante. Yo, a estas alturas, aún espero que, que algún cineasta. No sé si el propio Lamberto Baba, no sé si. Darío Argento, son hombres que, que 80 años o cerca de 80 años, quizá a ellos ya no les apetezca meterse en, en un rodaje tan complejo como puede ser una película de, de la saga Demons, ¿no? Pero yo no espero ver una tercera una tercera película oficial o... no lo sé. Lo que sí sé es que, como fan de, de Demons, la lectura de este libro ha sido muy satisfactoria, muy divertida. El poder hablar con Pablo en en Twitter y preguntarle y darle el coñazo ha sido muy divertido, o sea, yo desde aquí le, le pido perdón, le pido mil perdones de todo el coñazo que le he dado, que le doy y que le seguiré dando, ¿no? Eh, claro, la, la culpa es suya por haber escrito un Demons 3, ¿no? Haber escrito lo que podría haber sido la tercera parte de, de, de una de mis películas, si no mi película de terror favorita de todos los tiempos, en, en cualquier caso. Como siempre os digo, si, si queréis dejar un comentario a este vídeo, hacedlo o a cualquier otro, comentad lo que os dé la gana, escribid lo que queráis, suscribíos si os muera el contenido, eh, ya sabéis delirios y babeos, eh, los horrores los representa para las críticas de cine, los fango fans, lo que os dé la gana, suscribíos, seguidnos, seguidme en redes sociales que apenas uso Twitter e Instagram, y como siempre os digo, siempre podéis regalarnos ese like que, que tanto sube nuestro ego. Nos vemos pronto. Adiós.